Hola, buenas de nuevo eh, en un rápido vídeo tutorial donde hoy os explicaré cómo eh, compilar un archivo ASM, en este caso en formato SJSM, eh, fácilmente. Bueno, pues voy a descargar de del GitHub de Manuel Pazos, ¿vale? Que tiene ahí un par de proyectos eh, Ambos en, en SJSM Uno es el Kids Valley y el otro es el Metal Gear Metal Gear tiene varios, varios archivos pero también se compilaría De la misma manera ¿vale? en, Compilando el Metal Gear ASM Vamos a bajarnos el, el Kids Valley En este caso Bajamos vale, Y simplemente A ver que contiene El archivo Aquí encontramos Bueno esto de la versión es porque eh, Manuel eh, permite corregir algunos errores que están aquí comentados, errores en, en el original, en la versión ROM original. Y él, pues con, cambiando este, esta versión, aquí en vez de en 1, ponemos un 2, y entonces la ROM que se genera es eh, bueno pues, contiene todos estos estos cambios. ¿no? Eh, aquí tenemos bueno, pues, estructuras, variables, bueno, código de ensamblador de. De la locura, ¿vale? Y, y nada más. O sea, esto es lo que es para los que saben, ensamblador, ¿eh? saben de lo que saben de qué se trata. Para el resto de la humanidad, pues eh, toca aprender. ¿De acuerdo? Vale. Eh, bueno, en los ASM se puede se puede establecer el, el archivo de salida. En este caso no lo pone, con lo cual lo que va a generar es un archivo .bin. Al hacer así, simplemente le damos, se pone a compilar, termina y ya tenemos aquí un kvalet.bin -vale, bueno, -vale -vale que podemos ejecutar tranquilamente. los .bin son genéricos funcionan en varias plataformas por eso hay que indicar, hay que indicar eh, eh, msx2 eh, si hubiese sido un rom como está directamente vinculado a los msx arrancaría una máquina msx en este caso como no es así yo indico que quiero arrancar un msx2 le doy y nada, arranca y aquí tenemos el juego. No, aquí el hit value, ¿de acuerdo? Vamos a. ¿Cómo generaríamos un punto ron directamente desde aquí? Pues aquí. Diríamos out. Vaya. Es al revés. Es que es desde aquí. ¿Ves? falta... Ahora sí. Hay que indicarlo antes. Y... Aquí tendríamos un Kiss Valley ROM. Haríamos un cavali ROM. Y aquí sí que ya no habría que especificar nada. Directamente arrancaría la máquina MSX que tengamos por defecto. Y arregla. A ver, por cierto. Y a aprovechar. A ver qué tenemos en en el comando as, aquí en la ayuda vamos a ver vale sí, aquí podemos ver cómo se indica el out antes que los archivos de, que se van a compilar o que se van a enlazar vale y es aquí y nada, el resto de información que también veis, es la misma información que existe en, en, en la wiki bueno, pues nada, si hay dudas o lo que sea, eh, ya sabéis, eh, ponéis comentarios en el, en el YouTube y, y, y sobre eso vamos, vamos viendo. Venga, un saludo, hasta luego.